parece paradójico pero solo cuando estás vacío de ganas de amar y tener una relación la gente se propone a llenar ese vacío algo así como cuando yo ya no quiero todos quieren y cuando yo quería nadie quiso así es la vida a veces quita a veces da, a veces nos ayuda a entender que no siempre lo que buscamos es lo que necesitamos y para darnos una lección es capaz de darnos algo que no queremos. Hola amigos, bienvenidos a Be Les saluda Ricardo Niño. Y me complace tenerlos nuevamente por acá. Me hace bastante feliz y me motiva a seguir a diario con este proyecto tan hermoso. Les quiero pedir que por favor se queden hasta el final. Que cierren los ojos, se concentren. Que esto apenas comienza. La vida puede parecer un poco ilógica e irónica, pero para mí es algo extraña. Y creo que no puedo dedicarme a entenderla porque creo que no lograría jamás eso. Qué locura que cuando ya estamos cansados de tanto y tantos inconvenientes con el amor, ella nos manda a alguien que al parecer sí nos quiere, pero nosotros ya no y es ahí cuando su juego comienza porque si no lo aceptamos podemos hacerle daño a esa persona hacerle derramar lágrimas lágrimas que llegarán en la siguiente factura de nuestra vida pero si no queremos ocasionarles lágrimas y fingimos quererlas para que se sienta mejor esto es peor es mucho peor aquí vienen más facturas ahora si decidimos no aceptarla tal vez nos estaríamos haciendo un gran daño porque quizá ella sí nos habría hecho muy feliz pero como estamos tan cansados del amor no queremos seguir otra pequeña factura por el un corazón que tal vez sí quería sentir otra vez al menos una última ven lo extraña que es no les ha pasado que deciden concentrarse ya en su trabajo, concretar sus proyectos. pom. llega a ella a ponernos el mundo de cabeza y vaya que lo hace. El problema es que llega en el momento menos indicado. Al menos lo es para nosotros. Ella es ajena a todo lo que hemos decidido y sin darnos cuenta al rechazarla le hacemos daño. La vida es difícil. Entenderla es muy difícil, pero es sabia. Porque tal vez la llegada de ella solo fue una prueba para hacernos entender que cumplir nuestras metas son más importantes que cualquier otra cosa. Creo firmemente que de amor no se vive, que si alguien llega bien, y si no, también. Y aunque sí molesta un poco, porque. Bueno, vida, ¿qué te ocurre? Al fin me decidí a velar más por mí y me envías a alguien para desconcentrarme. Intento entenderte, pero no puedo. No podemos simplemente dejar nuestros planes solo por hacer feliz a alguien. Y ok, durante ese proceso también seremos felices, pero... ¿Lo vale? ¿Vale perder parte de nuestras metas por acoplarnos a las de alguien más? Ya no lo creo. ¿Y ustedes? En fin, solo quería aclarar ese punto y aceptar que sí. Por mucho tiempo he intentado entenderla, pero no, no he logrado aún eso. Y cuando creo que ya lo he hecho, me lanza un nuevo golpe. Así como la llegada de ella. Pero no hablemos de metas, ahora hablemos de parejas. Cuando te sientes a gusto con esa persona especial, puede ocurrir que llegue alguien más. Alguien que te haga dudar, alguien... Que tal vez no sea así. Y tal vez te muestres indiferente hacia esa persona. Pero esta no lo quiere aceptar. Y es ahí cuando su juego comienza. La carne es débil, sí. Pero antes de caer, recuerda que hay una persona justo ahí. A tu lado que cree en ti. Que confía en ti. Y que estás a punto de decepcionarla porque alguien te incita a pecar. Pueden ocurrir dos cosas. La primera que te des cuenta a tiempo y decidas ignorar y alejarte de ella para continuar siendo feliz con tu pareja y la segunda es que es atreverte a experimentar porque la vida se vive una vez o eso es lo que usas para esconder el gran error que has cometido en fin cometes el acto terminas enamorándote de esa nueva persona dejas a un lado a tu pareja y ese alguien nuevo solo se va allá, dejándote ahí viendo para los lados sin saber qué hacer. Intentas regresar con tu pareja, pero ya es muy tarde. Intentas regresar con ese alguien, pero ya es muy tarde. Tal vez no querías herir a nadie, según lo piensas. Tal vez solo querías divertirte un rato. Pero mira cómo resultó todo. Cuando decidiste atreverte, la vida te quitó la oportunidad de divertirte. Y no conforme a ello te quitó algo más. El amor de aquella persona que sí confiaba en ti y no la puedes culpar de nada. Porque aquí el único responsable de tus actos has sido tú. Recuerda que en esta vida y todas las demás siempre se cumplirá la ley de acción y reacción. De ti depende que esa reacción no tenga tanto impacto. Cuando ya no queremos seguir, los demás nos impulsan o bueno, lo intentan cuando ya no queremos creer en el amor entra él, todo repotenciado por la puerta pero cuando decidimos por fin darle una oportunidad es como si tomara otra dirección y se le olvidara que le estamos esperando pero hay algo que no podemos negar y es que la vida es muy justa creo que ella nos da y nos quita cuando más lo necesitamos porque tal vez necesitamos que nos quite eso para valorar eso. Y tal vez no nos dé ese algo que tenemos. Porque simplemente nos merecemos. Todo es cuestión de tiempo en realidad. Si hoy actúas bien, en algún momento caerá sobre ti esa lluvia de cosas buenas. Que algunas brindaste. Tal vez no será hoy, tal vez no será mañana. Pero de que pasará, pasará. Lo hará y estarás tan sorprendido que te preguntará si te mereces todo esto y la respuesta será sí esa esa será la vida demostrándote que los buenos actos conllevan buenos resultados y que no siempre eso que tanto añoramos es lo que necesitamos aún así jamás dudes en si seguir o no hazlo hazlo siempre ya en el camino aprenderás Simplemente te digo que no te preocupes Al menos no demasiado Si las cosas pasan es por algo No te olvides de sonreír Recuerda la terapia que siempre te digo que hagamos Ve a tu baño, a tu recámara O donde sea que tengas un espejo bien grande Mírate a los ojos El espejo, claro y tienes que decirte lo mucho que vales, lo mucho que eres, lo fuerte que eres. Mírate fijamente, regáñate de ser necesario. Pero es que tú mereces una vida mejor. No mereces estar ahí triste por alguien que simplemente no lo vale. Mírate a los ojos, tienes que decirte: soy fuerte, yo valgo, soy grande. Seré mejor Y siempre hay que trabajar por ser mejor persona que nunca Nada más que eso Y nada más que eso Con eso cerramos, sí, nuevo Lo repito Es porque nos vamos a despedir Pero sin antes me gustaría que me dieras un buen like Te suscribieras Y activaras la campanita de notificaciones Para que de esa manera te avise cada que subamos algún video Yo soy Ricardo Niño y yo me despido. Te doy las gracias por haber llegado hasta el final. Hasta la próxima, querido querida amiga. Y que Dios te bendiga.